Del movimiento Popular Neuquino y claramente están puestas en, en los mega anuncios, en las obras, eh, en, la, en favorecer los negocios de las empresas, mientras que claro. la población de Neuquén se hunde eh, en la indigencia, en la pobreza, te, en la precarización. Te laboral. cierro con esto del MPN, pero también hay muchos aliados. Pero por, por supuesto, ¿no? eso, eso es indudable, incluso dentro del mismo Consejo Deliberante, eh, yo que hace poquito que estoy ahí, eh, te das cuenta.